Hemos intentado, de alguna manera, tener un abanico amplio de todas las sensibilidades que envuelven al ferrocarril, desde los propios usuarios y usuarias, las plataformas que estamos luchando en defensa del ferrocarril, pero también a personas técnicas, a ingenieros de, de caminos, a analistas y a, y a economistas, a diputadas que han estado en la mesa de, del Parlamento de las Cortes Españolas eh, y tendremos también un debate muy interesante el sábado por la tarde intentando aglutinar todas las ponencias y todas las propuestas que se han realizado. La situación laboral en los trabajadores de telemarketing es una situación nefasta, ya que están constantemente metiéndonos presión para que podamos llegar a las ventas que nos ponen que realmente son inalcanzables y encima nuestro salario es muy bajo. Yo personalmente me he implicado desde que el Grupo Elior ha entrado en la empresa porque eh, tenemos unas nóminas que son una catástrofe en las retenciones que nos aplican, no nos pagan las horas extras y entonces con las compañeras nos hemos dicho esto no puede continuar, tenemos que hacer algo para que por lo menos nos paguen nuestro trabajo.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 vivimos en, encerrados en, en un trabajo en el, que, en el que nos utilizan únicamente para incrementar sus su ingreso sin pensar absolutamente en, los, en las consecuencias que puede tener el, el trato que sufrimos los, los trabajadores de este sector. Eh, se trata de, de un sector en el que no, no importa para nada para las grandes empresas la conciliación familiar, en el que estamos sometidos a muchísimo estrés laboral debido a la... ...a las tasas de llamadas que nos hacen coger por, por minuto o por hora... Y, ...y en el que la conciliación familiar es prácticamente inexistente. Lo que repercute en nuestro día a día, aparte de en la empresa... ...tener siempre un ambiente tóxico, estar sometidos a, pues a objetivos... ...totalmente desorbitados, la conciliación familiar es, es cero... ...además en nuestra vida personal significa nunca desconectar... ...tener un salario que no te llega, pues no, no puedes llegar a final de mes... Eh, ...los objetivos están totalmente a merced de la empresa, desorbitados... ...tenemos que hacer horas extras, horas extras que no están remuneradas es totalmente una, una vergüenza. Las condiciones en el contact center, la verdad es que son malísimas, principalmente porque nos pasamos todo el día frente a una pantalla cogiendo llamadas constantemente, que ni siquiera pasan tres segundos entre llamada y llamada. Es decir, yo contacto con un cliente y de repente me salta otra llamada. Es súper angustia mucho porque tienes que estar todo el rato repitiendo lo mismo y al final, pues eso, llegar a unos objetivos para que no te echen, que es lo que más nos preocupa. Para ellos, cuanto más expriman la naranja, más resultados, más réditos van a tener. Y nosotros somos esa naranja que lo que queremos es defender los derechos que ya tenemos conquistados, que no nos los quiten, y además conseguir otros que entendemos que después de 20 años con un sector que está... ...totalmente desprofesionalizado y que es muy precario... ...debemos alcanzar ya y por eso estamos aquí para luchar... ...por otras condiciones laborales que son justas... ...y que son de recibo. Pues de CGT todos los días estamos en una lucha constante... ...denunciando despidos de compañeros que despiden constantemente... ...por ejemplo a los delegados sindicales... ...porque no les interesa que estemos ahí... ...luchando por los derechos de los trabajadores... Eh, ...luchando contra los incentivos, por ejemplo, que no sirven para nada y son inalcanzables. Yo soy delegada sindical de Pepper, de la sección de CGT en Pepper Money. Me han despedido eh, y es un asunto, o sea, es una cuestión totalmente sindical, es persecución sindical, es un despido totalmente injusto. Eh, a lo único que nos dedicamos, tanto yo como mis compañeros, es a intentar dialogar con la empresa, a poder defender los derechos de los trabajadores. Eh, el complot que se ha hecho contra mí es absoluto. Eh, soy una persona que, aparte de ser delegada sindical, tengo reducción de jornada, llevo trabajando en la empresa cuatro años, me llevo muy bien con todos mis compañeros. A la empresa, en este caso, le ha dado, le ha dado bastante miedo, pues el que poco a poco estamos consiguiendo cosas y sobre todo el apoyo de los compañeros y la represión en la ecuación sindical es el motivo por el cual yo me, me encuentro a día de hoy en la calle. Las empresas en este tipo de eventos o ferias a lo que vienen es prácticamente a darse bombo unas a otras, a hacerse... Eh, amigos y, hacer, y a tratar negocios que, que lo que implican directamente es que los trabajadores del sector tengamos pues, estas condiciones de las que estamos hablando. Pretenden vendernos que el contact center somos una gran familia, que es algo maravilloso trabajar en el contact center, que siempre estamos contentos y que siempre nos motivan y realmente es una gran mentira porque eso no es lo que pasa luego en el centro de trabajo sino que, como bien he dicho anteriormente, nos machacan constantemente, aunque aquí vengan a vendernos otra cosa diferente. Lo que pretenden en estos eventos hacer, ver y visibilizar es normalidad absoluta. Eh, como que a los trabajadores se les tiene en cuenta, que las campañas que, que realizan son muy importantes, que estamos integrados en esas campañas y es totalmente falso. Los, ...los salarios no llegan, eh, o sea los convenios están obsoletos... ...el salario que tenemos es mínimo... ...además dependemos de unos incentivos variables... ...que, que siempre al final están a merced de la empresa... ...nos lo ponen, nos lo quitan... Eh, ...la imagen que quieren dar es totalmente eh, contraria... ...a lo que existe en la realidad de telemarketing. Estamos aquí hoy en el ExpoConta organizado por Conecta... ...porque es una de las principales empresas del sector... ...también una de las más piratas como decimos nosotros... ...de acuerdo, y estamos llevando a cabo concentraciones... Eh, ...para reivindicar lo que nosotros hemos entendido de siempre que es justo... ...queremos que la situación en el sector cambie, queremos que cambie ya... ...y para eso estamos aquí, para demostrar a la patronal... ...y a todas las empresas del sector... ...que la CGT tiene, tiene voluntad de luchar por que estas cosas cambien... ...y que vayan mejor". Desde el sindicato CNT Solidaridad Obrera acompañan la lucha de las camareras de piso que siempre están ahí, no solamente en, este, en esta huelga, y que han constatado que los empleadores, la patronal, son siempre hombres y las empleadas son mujeres, es decir, que hay una brecha y que además eh, se reproduce también en los salarios. Estos hombres ganan en un solo día el 1,5% de lo que ganan las mujeres, las mujeres, ...las eh, camareras de piso durante todo el año... ...esto nos parece que ya es una diferencia de, de género muy grande... ...pero además el trabajo en concreto de las camareras de piso... ...es un trabajo que está escondido... ...que a las mujeres las enseñan a callarse... ...a no reivindicar, a aceptar las órdenes... ...y a que los clientes no las vean... ...que tienen que ser invisibles... ...y gracias a estas luchas... ...las mujeres retoman su voz... La calle se hacen visibles y se unen para reivindicar cuáles son sus necesidades y sus derechos. Es la primera vez que una acción sindical. Es la primera vez que me movilizo en una acción sindical y he tenido dudas y no sabía cómo moverme. Es un poco personalmente, desde que hora llegado a...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 Trabajo para el grupo Elior que trabaja para NH y la llegada del grupo Elior ha sido un problema en las condiciones de trabajo que tienen las trabajadoras que trabajaban para el grupo NH. Llevamos más de dos meses en huelga desde el 11 de abril y todo se estaba pasando bien, no había ningún problema en el piquete, hasta que la empresa, Elior, nos ha denunciado y el juez nos ha convocado, aunque ha absuelto en el sentido que ha permitido que continúe el piquete. Pero desde ese momento... El acoso de la policía ha sido diario para estar allí en los piquetes, eh, quitarles los carteles, las pegatinas y, y hacer la expresión. Y sin embargo ellas se han mantenido en estar en el piquete, informando a la clientela y continuando a visibilizar su lucha. Detrás del lujo de los solteros se esconde la explotación de los trabajadores que trabajan en condiciones laborales y económicas precarias, rozando la humillación. NH3-4C por dar su consentimiento a la contrata de León. Han venido aquí a Madrid para llamar la atención, para interpelar a NH3C como grupo que es quien da las órdenes a la empresa que la subcontrata. Cuando ellas le han pedido a NH que tome sus responsabilidades, NH se inhibe porque dice que no son sus empleadas, que no son sus trabajadoras. Pero NH es quien ha contratado a la subcontrata y al fin y al cabo es la que da las órdenes sobre cómo se debe trabajar. Y dice que esta subcontrata, desde que ha entrado, está haciendo muy mal su trabajo y extremando las condiciones laborales. No está segura, pero piensa que si sí, el Grupo NH sí, tiene estos malos comportamientos allí en Marsella, Marsella, es muy probable que se reproduzca aquí en el Estado español. Aquí estamos apoyando a las compañeras de Marsella porque resulta que les pagan 600 y pico euros por hacer una pasada de habitaciones eh, todos los días. ...como unas 30, 35 habitaciones al día en 8 horas... ...que no son 8, que eso pueden ser 9 o 10 horas... ...y encima ganan 600 y pico euros... ...y no le llega ni para comer a las chiquillas... ...por eso hemos venido aquí a apoyarlas ...y hemos venido las que podíamos... ...porque las demás están trabajando. Cuando nos hemos presentado en la central de NH en Madrid... Eh, ...su recibimiento ha sido no dejarnos eh, entrar... Decirnos en un primer momento que alguien iba a bajar a recibir una carta con nuestras reivindicaciones, pero nos han echado del edificio, nos han dicho que, estábamos, que no dejábamos entrar, han llamado a la policía y finalmente nos han trasladado que el grupo NH no nos iba a recibir, que ni siquiera iba a recibir la carta y que se la mandáramos por correo electrónico directeur d'hôtel et Ali que rentrent et demandent pourquoi c'est qui ces gens. Desde que se han empezado a movilizar, los clientes le han preguntado al hotel qué es lo que pasaba, quiénes eran ellas y por qué protestaban, y el director del hotel y el hotel dice que no sabe quiénes son ellas eh, porque ellas no son empleadas de NH, y sin embargo ellas piensan que, dado que trabajan dentro del hotel NH, y que además ha sido el hotel NH quien ha cambiado la subcontrata, que antes había otra empresa, y ahora es Elior, es responsable hable de las condiciones de trabajo que impone Ellior. No, no es bonito y no está bien por parte del grupo de NH que explote a la gente, lo que está haciendo realmente es robarles, que la mayor parte de las trabajadoras son mujeres jóvenes con hijos y que se les está quitando el pan, es como un atraco. Los tres pilares importantes son la subida de sueldo, que mejoren que va a pasar por tener una treceava parte, una paga extra, y que se pague el 50% del sueldo cuando se trabaja en domingo, que antes era el 20%. Ser camarera de piso significa renunciar a tu vida privada y trabajar todo el tiempo para esta empresa y, por lo tanto, debe tener una compensación cuanto menos en lo económico. También piden la recalificación de los puestos de trabajo porque piensan que es un trabajo técnico y a la vez pesado y que, por lo tanto, tiene que tener ese reconocimiento, no solo en la categoría, sino también en el sueldo. Que ellas trabajan muy duro y que se merecen las justas demandas que están pidiendo, las pagas que están pidiendo. Que ya está bien de precariedad y de precariedad y de precariedad aquí en Francia y en Alemania, coño. Quieren mandar el mensaje a todas las camareras de piso para decirlas que van a ir hasta el final. Que si el grupo NH no resuelve estos problemas, ellas se van a mantener en la lucha, dure lo que dure. Trabajo digno y no más precariedad. Trabajo digno y no más precariedad. El esclavaje se finit. Que la esclavitud ha acabado.